Tenemos la fortaleza para recuperar y mejorar los servicios públicos en Castilla-La Mancha. Una región con derechos laborales y protección social. Que cuide nuestro medio ambiente. Que ponga en el centro a la gente joven. Vota Unidas Podemos con valentía para transformar.